Y el cliente es porque le estás dando una alternativa que nadie más le está dando. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer un té limón con vino. Pero tenemos que hacer el té limón con vino, té limón con no sé qué. ¿Vale? Después tenemos té frambuesa. El té frambuesa lo podemos maridar con un montón de sirope. El té de melocultón con el montón. Tenemos té chai, tenemos té marcha verde. ¿Vale? Entonces, la manita de sociedad de que realmente tenemos que hacer. de grande de un litro vamos a ponerle 8 centilitros de concentrado de té y del sabor que queramos darle le vamos a poner 4 centilitros vale los té fríos yo siempre recomiendo de que lo podamos elaborar con eh, agua normal pero prefiero agua agua con gas se quizás después para la elaboración de una limonada para que veáis también lo fresco que es cuando de una parte cítrica mixtada con una agua carbonatada cómo nos va a coger la boca y las sensaciones que nos va a dar vale después le metemos agua Siempre tenemos que remover, ¿vale? El ayúdame, ayuda. ¿vale? Siempre tenemos que remover porque más concentrados los siropes siempre se nos van a quedar abajo, ¿vale? Y después, para decorar, pues, podemos ponerle alguna cáscara de, de fruta cítrica, piña si tenemos a mano, cualquier tipo de, de hierba también nos puede ayudar para aromatizar. A ver. Seguimos promoviendo Sin bueno, es una cama muy corta que tenemos De sirope sin azúcar Tenemos, tenemos sirope sin azúcar eh, Vanilla eh, Sobre todo de los que se utilizan En el tema del mundo del café Alternativa para, por ejemplo Si quieres endulzar tu, tu café Sirope sin azúcar Tiene diferentes tipos de eh, diferentes que no son azúcar. Aparte, el azúcar no nada y solo tendríamos que añadir el agua, pero yo en este caso quiero hacer limonada con algún sabor diferente. Vale, entonces vamos a... Por ejemplo, la limonada sí que me gusta que sea más simple que otra cosa, entonces le añado el zumo de una lima y... de y... y... y... y... y... Should I sure I stay par de smoothies vamos a hacer un smoothie con, con y después vamos a probar uno con vainilla para que veamos cómo, cómo desarrollan también vale el smoothie sabemos lo que es un smoothie chicos Batido, ¿no? ¿Vale? el, el smoothie normalmente necesita una parte láctea vale para que sea un smoothie el origen viene de un postre hindú es el lazi, que es mezcla de yogur, bueno, es yogur, eh, yogur con mezcla de especias y fruta. Y la eh, parte de la India lo utiliza mucho para hidratar el cuerpo y sobre todo en la época durante de mucho calor, como casi todo lo que popularizan los estadounidenses en películas, ¿vale? como un la parte de partido la misma vale entonces es importante que lo, que lo sepamos la receta no va a variar nunca vale porque eh, solo vamos a variar el sabor pero las cantidades que vamos a utilizar es la misma lo que quiere decir que es muy fácil y de esa manera nosotros lo que intentamos es complicarle la vida lo menos posible a nuestro clientes. Y a nivel de rentabilidad también espectacular. Entonces, vamos a hacer: somos tres, vamos a hacer para tres. Son 12 centilitros de leche lo que necesitamos. Y vamos a hacerlo con sabor mezclado, por ejemplo. Este lo voy a hacer con doble con sabor mezclado. Entonces, serían 12 de leche, un caso de 30 gramos. Después 3 centilitros de eh, puré 3 pues, centilitros de puré y sirope, ¿vale? Total. Entonces la parte líquida son 15. Si yo solo quiero hacerlo de yogur serían 15 de leche y un caso y medio de, de yogur, ¿vale? Y no ponemos nada de sirope. La idea es que todo pueda saborearse, ¿vale? Si yo le si quiero solo yogur le pongo uno y medio para que me sepa bien el yogur, ¿vale? Pero como quiero, por ejemplo, en este caso vamos a hacerlo otra vez con fruta de la pasión. Con fruta de la pasión y pepino, por ejemplo, si queremos demostrar, vamos a hacer uno con manzana. ¿Vale? Con manzana y melón, por ejemplo. Con manzana y melón. Eh, vale, como lo vamos a hacer combinado, necesitamos reducir la parte líquida del, de lo que es la leche. Le añadimos los 3 centilitros y le quitamos un poco de sabor de yogur para que puedan desarrollar estos sabores. Son 12... ¿Perdón? No, hice, hice 360 mililitros de leche. tres casos le pongo 6 de manzana y 3 de, de melón. Vale, la cantidad de hielo que vamos a utilizar es importante que sepamos qué recipiente vamos a utilizar. Vale, bueno, muchas veces preparamos y nos sobra un montón ¿vale? una merma totalmente necesaria si nosotros respetamos la receta y, ¿vale? siempre vamos a tener las cantidades normales por ejemplo, si yo lo quiero seguir en este vaso que es bastante grande cojo la cantidad de hielo que le ¿vale? le meto el hielo y sería la cantidad que necesito de hielo si es tarde, si es doble pues echamos doble pero para que tenga la textura adecuada para que cuando pasemos por la pajita vale no hagamos mucha fuerza y sea vendible vale que no sea ni muy duro ni muy blando, sino la textura frozen ¿Vale? en este caso vainilla, ¿vale? el batido de vainilla, por ejemplo, esto nos ayuda cuando trabajamos batidos normalmente de helado de vainilla, etcétera, necesitamos un congelador con el helado, eh, a veces el helado con el calor pues se nos pone más blando y esto es la solución perfecta, optimizamos espacio, no necesitamos refrigeración, eh, mucho más cómodo para la elaboración de una tarrina de batidos vamos a sacar 12 batidos, de este vamos a sacar 30. ¿Sabes? Son cosas que eh, ponemos soluciones un poco sobre la mesa para el empresario o para la persona que, que vaya a elaborar las cosas, para que sea todo mucho más fácil. Al final, lo que ofrecemos son soluciones desde por la mañana hasta por la noche. El tema del mundo del café también lo podemos tocar, eh, pero yo creo quiero enfocarme un poco más en la coctelería una vez que terminemos aquí, hacer un poco de coctelería, el café lo podemos hablar y el que tenga más dudas, después podemos hacer algún café dentro entonces, aquí vamos a hacer la misma cantidad es lo que dijimos antes, vale, 12 centilitros de leche entonces le ponemos 360 vamos a ponerle crema de caramelo vale esto es crema de caramelo salado ¿eh? estilo de caramelo francés de la zona norte de Francia de Bretaña le añaden sal a la mezcla del caramelo vale que potencia aún mucho más los sabores dulces de, eh, de la crema es una crema especial le ponemos dos chorritos pequeños por cóctel le vamos a poner, le podemos poner plátano natural en abundancia aquí en la isla o podríamos trabajar también el puré de plátano que lo tenemos ¿vale? ¿qué preferís? ¿probar con el puré o con el plátano natural? natural natural esto es una muy buena solución si el plátano se oxida muy rápido, ¿vale? Es un un producto que mucha gente no sabe pues, cómo trabajarlo en la hostelería porque con el calor se pone el negro de cero, como ahí tenemos mucha merma de plátanos ¿vale? entonces esto es una solución perfecta para la elaboración, pero bueno yo traigo un plátano aquí El lleno. yo creo que son súper importantes ¿no? a la hora de, de vender un producto todo depende de cómo se lo vamos a ofrecer a nuestros clientes cuanto más adorno tenga sería genial después esta mezcla, por ejemplo, es perfecta para hacer también los que están tan de moda ahora, los free shakes ¿no? en el vaso con todo por arriba el chocolate y el montón de cosas. vale, esto es una manera de no soy muy partidario, no me gusta, pero a la gente le encanta el postuleo y la fotito, ¿no? Que es muy Instagram, pero ahora le sacan las fotos, se etiquetan y listo, aunque no le guste. Delante, ¿vale? Hay, como... Hay muchísimas variedades de coctelería, muchísimos tipos de negocio que se dedican a la coctelería. Hay restaurantes que complementan con la coctelería ¿vale? para terminar una buena sobremesa, hacer unos coctelitos Falta uno. buenos. ¿Faltó uno? alguien que comparte? De de... Eh, después están los típicos bares de costelería clásica que son conocidos por un un poco más fuerte después están los, los bares de costelería ¿vale? que costelería más típica después están las terrazas de verano después están los bares de spikishi, vale hay muchísima variedad entonces tenemos que ser conscientes cuando a la hora de elaborar una carta de la elección de los cócteles que vamos a hacer sobre todo el entorno en el que estamos ¿vale? qué tipo de público tenemos qué tipo de climatología tenemos ¿vale? porque en la playa no te vas a meter un sácer porque te tumba, ¿no? te mata un olfache eh, ¿vale? entonces todos esos factores son importantes para la creación de la carta o saber qué le vamos a ofrecer a nuestros clientes ¿vale? entonces yo creo que por zonas por donde estamos, por climatología, y todo lo bueno es intentar trabajar fruta de temporada, ¿vale? porque siempre los costes nos van a ir más bajos. En el caso de molín tenemos los que nos ayudan siempre a mantener la estabilidad de un coste. Después, eh, la parte, por ejemplo, parte dulce ácida, lo, la parte sour es fun, fundamental para aquí, ¿vale? Si nosotros hacemos tragos secos aquí, pues mal vamos, ¿no? Yo creo mucho en la mezcla limón, azúcar o limón y azúcar sino que para la elaboración de la después, todos los latinos también funcionan muy bien como lo que aquí. Acepto, ¿Vale? Aparte el cliente te viene en busca de esto. intenta sacarlo, le dice, le venden otra cosa, se lo va a beber por educación o muchas veces incluso te va a decir que más da. No sé, tenemos que ser conscientes de lo que estábamos hablando de cócteles de baja gradación alcohólica. <risa> Hablé de mezcal antes. Ahora vamos a hacer un cóctel. vamos a hacer varios ¿vale? cócteles con mezcal? ¿Vale? El primero que vamos a hacer es un cóctel con remolacha, Sumo de remolacha natural. ¿Vale? La remolacha es Súper extravagante, tiene un color espectacular y aparte nos va a dar ese toque a tierra. un cóctel con baja graduación alcohólica. ¿Vale? Eh, ¿El nombre, coche o no? Santa Tierra. Le voy a llamar. ¿Te lo quieres copiar ya? Hombre, No te lo quieres copiar. Eso viene. Sacar y a eso lo bueno. Vale, entonces, vamos a ponerle 20 mililitros de mezcal. 20 solo, ¿vale? Lo que hablamos de es de baja graduación alcohólica. Lo bueno de esto es que si utilizamos 20, 20, 20, 20, le sacamos más rentabilidad a la botella, entonces el escandallo nos va a ser más barato. Segundo, el mezcal tiene mucha uh, parte ahumada, ¿vale? Por, la, por cómo se elabora, ¿vale? Las piñas se cuestan bajo tierra, se ahuman y después se mueren, lo que quiere decir que vamos a tener esa parte ahumada. Eh, y es como algo más fuerte, más fuerte, no tiene una gradación alcohólica pues 40, 47, 17, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, la preparé un zumo de remolacha, también tenemos el puré de remolacha, ¿vale? Entonces, si trabajaríamos el puré, ¿vale? No ya azúcar y le pondríamos la, la parte de limón y tendríamos una textura un pelín más eh, compacta. Entonces, yo hice remolacha, la mezclé con un poquito de sirope de azúcar, un poco de limón y la hice en la batidora, junto con agua, ¿vale? No, tenemos que colar con el colador doble porque nos suelta la parte arenosa y después tenemos el, eh, el zumo ya listo, ¿vale? serían 50 mililitros después, ¿Ah? zumo de piña de eh, zumo de piña siropa de piña 30 Sería 40 le ponemos 30 de clara de huevo también. Vale, y aquí cantidad de falta sol, de Solo en el restante. Bueno, ahora lo probamos y me dice que... ¿Cuál color es bien? Ojo, eso es todo, bajo la opción alcohólica. Bueno, entonces, le ponemos también 60 de zumo de limón. O podemos trabajar también... El limón rancho, el rancho es limón concentrado de la cama mini que es genial el costo, si conocemos a lo mejor alguna marca de concentrado de limón en el mercado que empieza por 20 minutos bueno, esto no tiene nada que ver esto es mucho mejor y es mucho más eh, nivelado el sabor vale, lo que te sabe de hierro, eso tío. es un sabor también Nadie te dice lo contrario. Esto es agilidad en el servicio, ¿vale? Si tú no tienes tiempo, maquinaria para la elaboración es mucho más fácil para trabajar, ¿vale? Y es una buena sustitución. A... Si quieres trabajar su médico, que es mi preferido, lo que te gusta, porque me todo lo que busco en la parte cíclica del helicóptero, pero tienes el, tienes el handicap del coste, ¿no? El coste y la mano de obra también te lo incrementa. Si quieres utilizar limón, dependiendo, el limón no es la solución perfecta para todos los cócteles, ¿no? Entonces, estamos ahí hablando de una solución muy buena, ¿vale? Pero lo podemos hacer con lima natural, serían 30 o ¿vale? ¿Cuál es limón? No, no, el limón no le puede. Ah, a, como quería, lima natural y lo vamos a... <risa> Tiempo, ¿vale? por la remolacha porque la remolacha necesita un poco más de fuerza para que se enfríe ¿vale? por la textura arenosa que tiene De chocolate fundido negro por el borde de la copa, broche y después con semillas de sésamo bañadas en wasabi. Entonces, buscábamos eso: que el cóctel sea una explosión en boca. El sésamo eh, bañado en wasabi instantáneo te pica rápido, después te suaviza el, el cacao. La amarga incluso y después la parte fresca, parte arenosa, el mezcal ahumado, tiene todo, un, un sabor super umami en cuanto a, explosivo, a ¿no? diría, explosivo. Y muy explosivo, ¿no? Todos somos un equipo, ¿no? Tenemos que funcionar como un equipo. Si nosotros hacemos las divisiones o la división estúpida que la sigue habiendo y odio verla, cocina, sala. Tío, es lo mismo. Si el camarero le jode al cocinero, ¿quién sale perjudicado? Es Todo el equipo. Si la comida sale mal, ¿quién da la cara? El camarero, ¿no? Si la comida tarda, pero porque tal, no, es que el camarero, el cocinero no me la sacó. Te lavas la mano con el cocinero, ¿no? Tío, al final te das cuenta que tú en ese momento zafas pero después la propina digital te la mete doblada a ti y al camarero cuando te digan no, el local este tal, puma el tripadvisor una mierda, no vayáis claro. eso es propina digital te la dejan y te dicen muchas gracias, muy amable, todo genial después llegan a la casa y se rompen la camisa sí, sí. al final tenemos que ser conscientes de, de todas estas cosas y en el mundo del bar lo mismo y nosotros pues lo que ofrecemos son soluciones para los negocios sencillos, vale podemos trabajar en todo tipo de, de niveles, ¿no? Iniciación, medio para locales top, también estamos en los locales top con los craft spirits. Los locales top por ejemplo tienen más tiempo de elaboración y más staff porque cobran los cócteles a 20 pavos, entonces elaboran sus propios siropes, pero con los puros estamos. Entonces, dependiendo del estilo de negocio que es, vas a estar en uno o en otro. Entonces, tenemos una gama muy variada y podemos ayudar a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, nuestro distribuidor es el señor aquel que se está riendo, eh, David. Este no es el otro. Eh, que es Marcha, aquí en Tenerife. Marcha, después tienen varios subdistribuidores, Pan Style aquí en el sur. Eh, trabaja todo el forforio. Cualquier cosa le va a dar el contacto. También tenéis mi contacto para cualquier tipo de asesoramiento, carta, lo que necesiten. Y nada, por mi parte, mil gracias a todos. Estamos aquí en calma con Diego Padrón. Antes que nada agradecerte que nos haya abierto las puertas para poder realizar la Masterclass en, en este magnífico local. Hoy la Masterclass la verdad que consistía un poco en presentar el portfolio de On Trade Cocktail Group. De, tanto de la parte de Monín como de los craft spirits. Entonces hemos hablado un poco de coctelería con poca gradación alcohólica, de coctelería sin alcohol, cócteles con alcohol, smoothies, batidos, cafés aromatizados. Hemos intentado aportar a nuestros espectadores o un poco a los asistentes hoy de la masterclass soluciones para su día a día o para su negocio, para que puedan refrescar sus cartas con mayor facilidad posible y sobre todo para sus sorprender a su a sus clientes. Para los que no me conocen, soy Peter Marinoff, y aparte de Brand Ambassador para la empresa On Trade Cocktail Group para Canarias. Y soy vicepresidente de la asociación de barman de Tenerife, y bueno, tengo un compañero que Diego también está en la directiva de la asociación. Bueno, tengo tengo la asociación desde el 2012, eh, y... Y ahora soy vocal de delegado de la zona sur. Y nada, ahora con este nuevo proyecto que es Calma, eh, donde presentamos coctelería de autor con unas presentaciones un poquito diferentes y con unas pistas muy guapas o bonitas. La y vida, nada, creo que es la firma del local en sí. Es el local con las mejores vistas del sur de Tenerife, sin duda. Eh, no sé si de todo mejores vistas que esto no es. viene, se pides un cóctel y la calma es brutal, calma ¿no? Lo del Después, bueno, agradecer a, a, a Peter y a, y a OTC Group por, por esta masterclass donde han venido casi 40 personas y bueno, nos llevamos todos los conocimientos acerca de su portfolio y... Sí, bueno, al final se trata de compartir yo cuando voy a dar una masterclass nunca voy a enseñar nada a nadie porque nunca sabes quién sabe más que tú. Al final compartimos un poco de información que la tenemos todos a mano, intentamos que nuestro, la gente que viene que, que disfrute lo máximo que pueda y que conozca el producto. Decía que nuestro producto es tan bueno, tiene tanta historia que realmente no hay que camuflarle mucho. Yo siempre digo, los cócteles que elaboramos en la Masterclass, es menos es más, ¿no? Cócteles sencillos que resalte el destilado del licor y, y después, nada, eh, que cada uno pueda interpretar ese ejemplo de de diferentes maneras y plasmarlo en sus cartas en ah, Nada, no, agradecerlos les invitamos a que vengan aquí a Calma. Verdad, a tomar unos compras. Magazine.